Buenos días, compañeros y personas que nos ven de este lugar. Nosotros, los desplazados de Tierra Blanca, Copala, y los compañeros que nos acompañan en este momento y todo el día de ayer, eh, estamos aquí como aproximadamente alrededor de 30 personas, junto con los niños y bebé Entonces, ayer prácticamente estuvimos es encapsulado casi todo el día, noche, hasta pues a las 2 de la mañana nos, este, nos encontramos con otros compañeros más, pero durante ese encapsulamiento eh, pues tuvimos dos compañeros que fueron heridos por parte de los granaderos y hasta ahorita pues ellos se encuentran hospitalizados y, los, y nosotros pues aquí estamos este… Aquí igual nos vemos eh, este, encerrados porque los granaderos tenemos acá fuera. Por lo tanto pedimos a todos, los, este, a todos los compañeros, a las personas que nos lleguen a, a ver este video, que nos apoyen, que nos ayuden, que solidaricen con nosotros para poder enfrentar esto en contra de, del gobierno, del mal gobierno. Entonces, eso este, este es lo que nosotros pedimos como desplazados, como colectivo, de manera muy, muy respetuosa